Queridas amigas, el día de hoy en el rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, vamos a hacer un cubrecillas. El cubrecillas que vamos a hacer el día de hoy es de la señora Noela, la mamá Noela. Para lo cual... Lo primero que tenemos que hacer, amigas, es medir el ancho y el largo de nuestras sillas. Porque cada una de nosotras en nuestra casa tiene diferentes modelos. Por lo tanto, lo primero que deben hacer es medir el ancho y el largo que desean o que tienen sus sillas. Recuerden... El cubrecillas que yo he hecho el día de hoy, no, es para mis sillas. Por lo tanto, yo he tomado mis medidas para mis propias sillas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cortar nuestros moldes. Este es el gorro. Esta es la parte que va en la parte de atrás de la silla. Entonces, lo primero que tenemos que medir es como le digo, las sillas para hacer nuestro corte. Lo único que vamos a agrandar o achicar es esta, estas partes de acá, ¿no? Esto es lo que va a la silla y esto es lo que va a los brazos de la silla. Y este es lo que va en la parte de arriba. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Para poder hacer, para tomar nuestras medidas y hacerlo que no sea ni muy grande ni muy pequeño. ¿No? Entonces lo primero que debemos hacer es tomar las medidas de nuestras propias sillas o pedir, si es que van a ser para una clienta, pedirle el ancho y el largo de su silla, de la parte ¿no? de atrás, de la par del respaldar de la silla y el ancho. En casi todos los cubrecillas, en Siempre va a haber el respaldar, la parte de, del cuerpo, ¿no? Y lo único que va a cambiar también las manos, que siempre son los mismos. Lo único que cambian son los colores y el cuerpo también. Y lo único que cambia, en mi caso, es las caritas, ¿no? Entonces, siempre voy a tener el mismo respaldar, el mismo cuerpo, y las manos que solamente cambian de colores. Para el reno será un color, para el pingüino será un color, para la novela otro color, para el muñeco de nieve otro color. Y el cuerpo también sencillamente cambia de colores. El resto es lo mismo. Por lo tanto, amigas, lo primero que hago es cortar cortar tres partes dos de este juego de tela del tamaño que les digo del tamaño de nuestros cubrecillas y lo que van a, lo que va a ir por dentro particularmente a mí me gusta hacerlo de esta manera hay muchas formas de hacerlo para ahorrar tela solamente pueden hacer dos tiras una tira larga y otra tira hacia acá pueden hacerlo dos veces o pueden hacerlo una sola vez yo, como les digo, particularmente hago tres piezas, no, dos piezas de tela y una pieza, puede ser de un lopillo. De cualquier material que tenga que le dé textura, particularmente a, a mí, no, por ejemplo, yo en este caso estoy usando yute yute blanco. Porque es una tela que le va a dar consistencia a mi tela, ¿no? Entonces, amigas, como les decía, acá ya lo tengo hecho. Tengo las tres piezas. El yute que va en la parte interior y las dos telas. Entonces, yo coso. Al revés, volteo y después le doy pespunte a todo, a todo alrededor. El pespunte acá, el pespunte acá, el pespunte acá y el pespunte acá. Quedando abierto esta de acá y esta de acá queda sobresalido, ¿no? Por ejemplo, en mi caso solamente voy a utilizar este pedazo nada más para poder poner en la parte de arriba de la silla. ¿No? Entonces, esto sería nuestra, nuestro primer paso. Cortamos de acuerdo a las sillas que tengamos todo eso. Si son seis u ocho sillas o 10 o 12 entonces corto todo esto. ¿No? Para seis sillas más o menos, utilizo dos metros de tela doble ancho. Dos metros de tela doble ancho y dos metros también de yute que es el interior que he utilizado para que le dé esta consistencia. La tela que utilicen puede ser la tela que tengan a la mano, cualquier tipo de tela, ¿no? Lo importante es que hagan sus propias combinaciones y de la manera que a ustedes más les guste. Pueden usar paños -lensi, pueden usar polar, pueden usar eh, jean, pueden usar una tela que tengan en casa, el asunto es que puedan combinar entonces este es nuestro primer paso, este es nuestro respaldar, esta es la base el otro es el cuerpo en el cuerpo también cortamos ¿no? cortamos dos telas Dos telas, ¿no? estas es, son las dos telas que cortamos y el laminado o el yute, cualquiera de los dos es lo que utilizo. Ustedes pueden utilizar otra tela que quieran. Entonces, cosemos, cosemos y después lo volteamos para luego hacer. lo que les digo, ¿no? Luego hacemos un pespunte y ya lo tenemos aquí. Acá, por ejemplo, tenemos otro cuerpo. Por ejemplo, este cuerpo va a ser para un reno. Acá adentro tienen de un lompillo o pueden ponerle, como le digo, yute u otra, o de un lompillo o sencillamente le ponen solamente un poco de napa. ¿No? Un poco de napa también guata, guata delgadita guata gruesa la que ustedes deseen miren ves yo trabajo así de esta manera siempre me gusta como les digo en el rincón de Ana María siempre buscamos los detalles para que quede mucho mejor entonces ya hemos hecho ese corte ya hemos hecho todo. lo otro una vez que realizamos esto realizamos la cara. Algunos algunos hacen o pueden hacer también ustedes todo el borde de la cara con el gorro o lo pueden hacer de diferentes maneras. Por ejemplo, yo aquí sencillamente he cortado una redondela y lo, lo este, con mi hilo, sencillamente lo único que he hecho es como si fuera un hilván Sencillamente hecho así de esta manera, ¿no? Y lo he recogido y le he echado un poco de napa. ¿Para qué? Para que tenga consistencia mi cara, ¿no? Entonces es lo primero que yo hago. Ya tengo el cuerpo, entonces ahora voy a trabajar la cara. La cara se puede hacer de diferentes maneras. Pueden ustedes pintar los ojos. Pueden que ustedes pintar los ojos. Y entonces quedaría así de esta manera la carita, pintado sus ojitos. O pueden también, ¿no? Algunos tienen miedo a pintar. Yo siempre les digo que se hagan sus plantillas. Entonces con estas plantillas sencillamente yo agarro y marco. Háganse ustedes sus plantillas. Para lo que es los ojos, casi humanos, en este caso la Noela es una, una viejita, siempre lo, los ojos siempre para que queden igualitos ustedes háganse una plantilla en la cual ustedes siempre la, la diferencia del espacio entre un ojo y otro casi siempre es un, un ojo más por lo tanto ustedes acá tendrían un ojo acá medio otro y acá otro ese debe ser el procedimiento que deben tener para marcar sus ojitos ¿no? entonces para que los dos ambos ojos le queden iguales Háganse una plantilla, miren, acá yo he doblado y acá le he hecho ¿no? una guía, que esto sería la nariz. Entonces lo único que he hecho es cortar, cortar, ¿no? El ojo más fácil, sencillamente cortamos y damos un borde ¿no? y con esto ya queda lista mi plantilla. ¿Dónde van los ojos? Recuerden hacer una marca, ¿no? una marca en medio trazan trazan un medio y los ojos siempre van arriba ¿no? arriba porque la nariz siempre va encima encima, ¿no? la nariz hacen una raya y la nariz va a quedar un poquito abajo. Y entonces, por lo tanto, los ojos tienen que quedar arriba del medio. Entonces, sencillamente agarran un lápiz y marcan. Y después agarran su brocha y sencillamente pintan. No tengan miedo a practicar en pintar. La otra forma que también hay en el mercado, ¿no? Tenemos diferentes tipos de ojos ya listos que nos venden. Entonces, ustedes sencillamente hacen su marca del medio. no En la mente hacen una marca o le ponen alguna, al, algunos alfileres para saber cuál es su medio. y De acuerdo a eso, ustedes ponen. Hay ojos de, de diferentes tipos en el mercado. Estos ojos, estos para poner... ¿No? hacemos un poquito y ponemos estos otros hay diferentes ojos en el mercado que nos pueden ayudar entonces si no se atreven como les digo a pintarlos tenemos en el mercado una serie una serie de modelos de ojitos o de lo contrario si no encuentran y no se animan a hacerlo también lo pueden hacer de no como les digo hacen su marca y sencillamente cortan del tamaño, ¿no? Entonces, ponen un... Hacen ustedes, cortan. Ya lo pegan o lo cosen bonito. Ya depende de ustedes cómo hagan su, su acabado. El otro, miren, ¿ves? Ustedes ya lo van poniendo. Hacen de pañolencia ahí de los pedacitos que tienen por ahí. Sencillamente, ustedes cortan y hacen su entonces ya quedó así el reflejo lo pueden hacer no con un poquito de pintura o sea de pintura para tela un poquito de blanco sencillamente ponen un puntito acá otro puntito acá y ya con eso se ve el reflejo entonces tienes muchas formas de hacerlos amigas si no encuentran los ojos en el mercado también lo pueden hacer así. Entonces, de esas tres maneras, ustedes ya terminan su cabeza. Una vez que ya han hecho los ojos, ¿no? pueden El, el pelo lo pueden hacer también de diferente manera. Pueden hacerlo de paño lenci, cortan, ¿no? Hacen acá en el medio siempre su guía. Siempre hagan su, una guía, ¿no? Doblen. Siempre háganse una guía para saber dónde empieza. Y entonces acá sencillamente ustedes le hacen unas figuras a ambos lados para que ambos lados quede igual. Entonces sencillamente después agarra y pega. Agarran y pegan. Entonces ya se verá el pelo de la señora Noel. El gorro lo pueden hacer ustedes de diferente tela. Y, sencillamente, si hacen este tipo de cabeza, como yo lo hice, sencillamente agarran de la parte de atrás hacia arriba, ¿no? O de la parte de adelante hacia atrás, lo jalan y cosen esta parte de acá. Cosen esta parte de acá, jalan un poquito más acá, le echan un poquito de napa, le echan un poquito de napa para que la señora Noel ya tenga su gorrito. Otra de las formas también que pueden hacer su pelo, ¿no? Es con lana. Agarran. Se hacen algo con que dar vueltas. Acá, por ejemplo, hay 60 vueltas. Otra de las formas que pueden hacer el pelo de la señora Noel es con lana, ¿ven? Cosen esta parte de acá, agarran su silicona, lo pegan. Y así de esta manera, esta parte lo ponen para acá atrás, lo ponen para aquí atrás. Entonces también así es otra forma de hacerle el pelo a la señora Noel. Con, con lana o agarran con lo que a ustedes les parezca más fácil o más bonito. Tienen diferentes formas. O si no, también hay pelo artificial que venden y también, o sea, le pueden poner. Como le digo, agarran su pañolense cortan, hacen una figura y con esto ya se ve que tiene pelo la señora Noel. Ustedes le ponen el gorrito. Y ya así quedaría su pelo. Ya después con el adorno. Que le vayan a poner. ¿No? Con el adorno que le vayan a poner. Va cerrando. Van cerrando. Van terminando. Su proyecto. Entonces. Este sería lo que es la cabeza. Entonces. Una vez realizado la cabecita, como les decía, una vez realizado la cabecita, ya ustedes le hacen los diferentes adornos. Le hacen los diferentes adornos. Aquí ya tenemos la cabeza hecha. Acá hemos pintado los ojos de la novela. Ven acá ustedes, acá ya hicimos nuestro relleno, cosimos cosimos la parte de acá de la cabeza ¿no? hicimos nuestro relleno y sencillamente pusimos adornamos esta parte de acá ¿no? los acabados ya lo pueden hacer ustedes y también le pusimos de este mismo de esto mismo hicimos un pompón como lo hicimos sencillamente cortamos cortamos un pedazo Cortamos un pedazo de peluche, un cuadradito, y sencillamente hacemos esto. Sencillamente hacemos esto, agarramos así, agarramos acá así, y sencillamente lo le, le ponemos silicona acá y lo pegamos. Sencillamente así, lo pegamos y ya queda esta forma. Si ustedes quieren, utilizan un pompón. En eso no hay problema. Ya ustedes ven cómo lo realizan. La nariz de la señora Noel. ¿Cómo hicimos la nariz de la señora Noel? La nariz de la señora Noel, sencillamente, hicimos un redondo, ¿no? Un redondito de 8, de 6, de 10, dependiendo si quieren la nariz más chiquita o más grande. Y lo único que hemos hecho... Es lo siguiente, amigas. Hemos agarrado nuestro hilo y sencillamente le hemos dado vueltas, vueltas, vueltas y más vueltas. Sencillamente hacemos esto. Esta es la forma más práctica de hacer la nariz. Si ustedes quieren, también le pueden poner de otra forma su nariz. Lo pintan, pero este la este le da otro. Entonces, miren, ¿ves? Lo único que han hecho así, jalan un poquito y acá le ponen su napa, guata o algodón que utilicen. Entonces, con sus deditos, sencillamente, ustedes... Se ayudan y van poniendo la napa. Y después lo único que hacen es jalar. ¿Ven cómo queda? Sencillamente jalan. Miren cómo queda la nariz. Y ya sencillamente lo terminan de coser y ya queda su nariz así. Entonces, sencillamente como ya había quedado marcado ¿no? el medio, sencillamente agarran su silicona líquida y lo pega. Por lo tanto, ya tenemos totalmente hecha la cabeza. Otros adornos también le pueden hacer sus lentes, ¿no? Con este alambrecito le pueden comprar los lentes o como ustedes requieran. Entonces ya pegamos, tenemos pegada la cabeza, al cuerpo... ¿No? y ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente aquí, este es nuestro, nuestro respaldar aquí lo que tenemos que hacer es sencillamente hacer las manos y coser aquí las manos coserlas, pegarlas o como quieran ustedes. Una mano aquí. Recuerden, la mano va así. Entonces, por lo tanto, está así de esta manera. ¿No? Y después, lo que hacen ustedes es ponerle a la manito. Lo único que hacen es cortan. Puede ser de este color, puede ser peluche. Ya ustedes ven qué cosa le pueden poner. Sencillamente, miren, ve. Ya ustedes ven qué cosa le pueden poner y entonces ya va a quedar así, ¿no? Va a quedar así o le pueden poner ya depende de ustedes cómo lo adornen pero yo por ejemplo lo hago así como les digo sencillamente pongo un puño y me queda de esta manera ya tengo el respaldar de la silla totalmente hecha ya tengo el cuerpo y la cabeza de la señora Noel y lo único que voy a hacer es coser esta parte de aquí a este lado de aquí sencillamente lo voy a coser coso todo este lado y ya tengo prácticamente hecho ya tengo prácticamente hecho mi cubrecillas. ¿Ven? En la parte de aquí lo coso y ya queda. Entonces, al final, al final, reviso, ¿no? Voy a mi silla y lo mido. Y sencillamente a estas partes de aquí le pongo un velcro. Lo pego el velcro con silicona. Pego el velcro acá en este lado y pego el velcro aquí en este lado. Una vez que ya he revisado que todo está bien, qué medida va a tener, sencillamente hago esto. A ambos lados le pongo el velcro ¿no? y entonces así ya queda lista mi cubrecillas. Entonces ustedes, ¿no? Acá ya queda listo. Para adornar el cuello de la señora Noel, pueden ustedes ponerle ya los adornos que ustedes deseen. Pueden ponerle esto para ¿no? tapar la unión que hemos hecho con la señora Noel. ¿Ves? Acá también le hemos puesto su su lengüita que hemos cortado, como les digo, todos los pedacitos, todos los pedacitos sirven para estos casos. Todos los pedacitos, todos los pedacitos sirven para hacer diferentes cosas, ¿no? Ya ustedes agarran un pedacito de tela roja que tengan por ahí, un paño Lensi, unos... Cualquier, ¿no? Tipo de ojitos entonces aquí, amigas, como les digo, pueden escoger cualquier cualquiera que se les mire, ¿ves? Para que ustedes puedan, ¿no? Hacerle ya los detalles. Entonces, amigas, este ha sido la clase de los cubrecillas, en este caso la señora Noel. Como les digo, yo particularmente, ¿no? todos los cubrecillas sencillamente hago el respaldar igualito, las manos solamente aquí les cambio, si va, si va a ser un muñeco de nieve, les pongo las manos blancas, si va a ser un reno, le pondré las manos marrones, ¿no? O guantes, dependiendo, por ejemplo, el señor y la señora Noel llevan manos, ¿no? Sencillamente agarro la aguja y le hago los deditos, ¿no? Todas las manos son igualitas. Para los muñecos de nieve hago esto, tipo guante. Para los renos también hago tipo guante en marrón o en negro, y solamente cambio el cuerpo, perdón, solamente cambio la cara. El resto todo es igualito. Por lo tanto, amigas, espero que esta explicación les dé una idea y les sirva para que ustedes hagan un cubrecillas bonito. Si bien es cierto, nosotros le damos las ideas, ustedes ya con sus acabados y con su imaginación y sobre todo con el gusto que tienen para hacer las cosas, siempre van a hacer algo diferente, más bonito y de acuerdo a las telas que encuentren. Todas las telas, todas, absolutamente todas las telas sirven para hacer un cubrecillas. Ya dependiendo de ustedes qué tela quieran ponerle, con qué tela quieran trabajar, unos utilizarán una tela... Eh, o sea, más tela, menos tela Por ejemplo, yo como les digo Hago tres cortes Pero también pueden hacer una tira acá, otra tira acá Para lo que es el respaldar de, Ya depende de ustedes, amigas Entonces, amigas Ha sido un gusto estar con ustedes El día de hoy en el Rincón de Ana María Donde juntas lo podemos lograr Hemos hecho el cubrecilla de la señora Noel. Muchas gracias amigas. Hasta otra clase.